107.2 frecuencia modulada rtvfuturo.com. A través de estos canales nos pueden sintonizar. Bueno, pues es martes y terminamos nuestros tres especiales dedicados a Juan Bustamante, el doctor amor. A cada uno de los tres libros publicados hasta ahora. Y hoy lo hacemos con el último que se editó. Así no errores al conocer a alguien. Bueno, pues vamos a analizar con él, él nos va a contar cuáles son estos errores cuando estamos conociendo a alguien Bueno, pues muy buenos días Juan, bienvenido ¿Qué pasa? Buenos días, muchas gracias Bueno, pues este fue tu tercer libro, así no, errores al conocer a alguien y bueno, pues ahí nos detallas un poco y nos aconseja, sobre todo ...qué es lo que tenemos que hacer y qué no hacer, ¿no Juan? Sí, ese libro lo escribí en base a... ...bueno, siempre lo he contado... ...que todos conocemos a lo largo de nuestra vida personas... ...y yo pues como todo el mundo... ...a lo largo de mi vida he conocido, en este caso mujeres... ...no tantas, como... ...no sé por qué me ponen por ahí, pero bueno... Uh -huh. ...y he ido pues recopilando en el libro... ...los errores que yo cometí... ...o sea, uh -huh. yo soy el primero que los reconozco... ...errores que yo cometí cuando conocí a estas personas que son errores que cometemos todo el mundo y que hay que intentar evitar a toda costa. Bueno, pues Juan, cuando quieras nos vas contando un poco de lo que relatabas en este libro, según tus propias experiencias. Bueno, el libro, como siempre, lo he dividido en varios capítulos, pero uno de los más importantes es el de los errores que lo vamos a comentar al final, porque antes hay otros capítulos, como por ejemplo, hay uno de ellos que habla de conocer a estas personas por internet o por el móvil o por las redes sociales ¿Sí? las aplicaciones y todo esto y digo que eh, bueno que, a ver, que es una herramienta más que por supuesto la puede usar la gente si quiere pero que tengan mucho cuidado que lo hemos comentado alguna vez aquí en la antena que tenga mucho cuidado porque por las redes sociales la gente miente mucho no todas pero sí mucha gente y, y que cuando se está conociendo a alguien por esos medios pues hay que ir eso con más cuidado porque no sabemos con quién estamos hablando no sabemos lo que nos vamos a encontrar ...y no sabemos lo que va a pasar, hay muchos engaños, hay mucha gente que un, dicen una cosa y luego es otra... ...entonces recomiendo que, hombre, a ver que usar, se puede usar, pero eso con cuidado, con moderación... Uh -huh. ...y que si no la usas, pues tampoco pasa nada. Con precaución sobre todo, ¿verdad? Porque en, en Internet solemos mostrar, vamos a meternos todos... ...una cara que a lo mejor no es la real, ¿no, Juan? Claro, que hay mucha gente que por Internet pues lo maquilla todo de tal manera... ...que parece todo tan maravilloso y tan fantástico... Sí. ...y luego pues no es ni la mitad... ...entonces eh, por eso digo que hay que tener mucho cuidado... ...que lo que nos está vendiendo la otra persona... ...que ya digo no en todos los casos pero sí en muchos ...es mentira... ...ni es tan guapo o guapa, ni está tan bien... ...ni están tan buena gente... ...ni esas cosas... Uh -huh. ...¿por qué? pues porque no conocemos a esa persona... ...y como tiene la ventaja de que por las redes sociales... ...se puede eso... ...mentir y se puede hacer un producto que después no es la realidad... Uh -huh. pues ...mucha gente lo aprovecha, ¿eh? entonces por eso... ...siempre he dicho que si se puede conocer en persona mejor, pero... también es verdad que hay muchas veces que no se da el caso... ...y hombre, también por supuesto se puede conocer a alguien por redes sociales... ...que, que merezca la pena, uh -huh. pero eso, eh, la verdad es que teniendo cuidado. Bueno, pues cuidado al conocer a alguien por internet. Exactamente... Eh, el libro, eso, el capítulo principal es el de errores eh, a evitar conocer a alguien, y bueno, voy a comentar algunos de ellos, vienen muchos en el libro, pero los más importantes. El primero de los errores es, que lo veo muchísimo, es ir demasiado rápido. Todo el mundo va demasiado rápido. Demasiado rápido es, conozco a alguien y a la semana ya te meto en mi casa, te presento a mis padres, uh -huh. eh, te pongo en Facebook fotos ya juntos. Pongo que ya somos una pareja, que eres lo mismo que ha llegado a mi vida. O sea, estás haciendo todo eso. O sea, te estás comportando como si llevarais un año juntos cuando la acabas de conocer. Y claro, es demasiado pronto. Tú no sabes lo que te vas a encontrar, no sabes lo que va a pasar, no sabes si va a encajar. Y si haces eso, pues metes la pata porque, vale, te puede salir bien y resulta que luego la persona sí es maravillosa y la relación funciona. Pero si te sale mal, ¿qué? Entonces... ...es tirarse a la piscina sin comprobar si hay agua y hay que tener mucho cuidado con eso. Uh -huh. Pues sí, La prisa nunca fueron buena, Juan. No, y además yo veo mucha gente que lo hace, mucha gente de una semana ya empiezan a poner que tiene una relación con... ...suben fotos, todos los corazones, todo muy bonito, todo mucho amor, Eres lo, lo mejor que ha llegado a mi vida. Y digo, hombre, a ver, acabas de conocerlo, espérate... ...porque a lo mejor es lo mejor de tu vida ahora... ...pero es que dentro de un mes a lo mejor te das cuenta... ...de que no era lo que parecía... ...porque todo el mundo al principio... ...o casi todo el mundo al principio... ...da la mejor imagen suya... ...pero luego resulta de que no es verdad... ...cuando vas pasando el tiempo te das cuenta... ...de que era una persona celosa... ...de que era mentirosa, de que era manipuladora... Uh -huh. ...de que no era lo tan bonito que parecía... no ...entonces por eso... ...hay que ir con cuidado... ...tampoco hay que ser tan desconfiado pero... ...todo tiene su tiempo, todo tiene su proceso... Y oye, pues ya llegará el momento, si va bien, de anunciarle. Uh -huh. Bueno, pues sin prisa pero sin pausa. Exactamente. Otro de los errores que comento es el estar siempre, todos los días juntos. Eh, ya comentamos en el, en el otro libro que había que tener su espacio. Y efectivamente, es que lo que no puede ser, conozco a alguien, me gusta, todos los días juntos, todos el día. ...24 horas, un día, otro día, otro día... ...no porque, a ver, cada uno tiene que hacer sus cosas también... ...tendrán que ir a trabajar... ...tendrán que hacer las compras, tendrán que hacer sus asuntos... lo que no puede ser ya porque nos gustamos tanto... ...todos los días juntos... ...hay que tener su, su espacio, hay que hacer vuestras cosas... ...y no hay que empezar con tanta fuerza y tanta ímpetu... ...porque todo lo que empieza muy fuerte acaba terminando flojo... ...así que bueno, pues hay que ir poco a poco... ...ni cada uno por su lado, ni todos los días juntos... ...una cosa intermedia... ...y bueno, esto tiene que ir... ...siempre digo que las relaciones... ...tienen que ir siempre de menos a más... ...no al contrario, que es lo que suele hacer la gente... ...que te está con muchas ganas... ...y luego se acaban desinflando... Compartir con moderación, ¿no Juan? Sí, es que todo tiene que ser así... Y ...tienes que ir poco a poco, igual que cuando... ...también lo comentamos en el libro de la ruptura... ...cuando te deja alguien... ...te tienes que ir acostumbrando poco a poco... A estar solo o sola de nuevo... ...pues aquí es todo lo contrario... ...te tienes que ir acostumbrando a estar con esa persona... ...y para eso necesitas tiempo... ...tú no te acostumbras a estar con alguien que acabas de conocer... ...de un día para otro... ...necesitas que vaya pasando el tiempo... ...que te vaya acostumbrando a la, a la nueva vida con él o con ella... ...porque claro, cada persona es un mundo... ...con cada persona se hacen cosas diferentes... ...entonces, eh, pues eso... ...es lo mismo cuando llegas a un trabajo... ...si te vas de un trabajo a otro... ...los primeros días están muy raros... Sí. Porque estás en otro sitio, tienes otro horario, tienes otra rutina y poco a poco te vas acostumbrando hasta que ya pues le coges el rodaje y ya pues, no te cuesta trabajo. Pues aquí es lo mismo, es como si fuera que te has ido a un trabajo nuevo y necesitas un tiempo de acostumbrarte. Uh -huh. Bueno, pues eso de estar todos los días juntos con moderación. Exacto, siempre tiene que ser todo con moderación, importante. ...avanzamos Juan, que más... ...otra de las cosas que... ...a ver, esto es que hay que explicarlo... Uh -huh. ...digo en el libro que no hay que hablar de los ex nunca... ...pero, hay, es verdad... ...esto sería el 50%... ...por un lado no y por otro sí. sí... ...por qué no y por qué sí... ...bueno, por qué sí... ...porque es verdad que hombre, tendrás que saber un poco... ...la historia de esa persona... ...tendrás que saber qué le ha pasado... Eh, ...por qué está así... ...el, el cómo ha llegado a donde está... ...hay que saber de la persona con la que estás conociendo... ...tienes que conocer su vida... ...y un poco de su pasado para saber eso... ...oye, pues la única manera de conocerla... ...o de conocerle es eso es sabiendo... ...quién es esa persona... ...y qué le ha ocurrido... ...pero... ...no se debe convertir en una obsesión... ...y estar siempre hablando del ex... ...del ex, del ex o de la ex... ...porque claro, entonces parece que la relación... ...en vez de avanzar... ...está siempre mi mirando para detrás... ...y cuando empiezas con alguien... ...hay que empezar a mirar para adelante... ...hay que empezar a construir la nueva vida... Y, y siempre todo tiene que ser hacia adelante. Entonces, está bien comentar algunas cosas, pero empezar a centraros en vosotros, empezar a mirar vuestro futuro juntos, si va, ves que la cosa va bien, y por eso no hay que estar continuamente hablando de eso. A mí es que me han hecho cosas muy feas, de quedar conmigo y decirme delante mía, ay, pues aquí venía conmigo a tomarme algo. Digo, hombre, está muy feo que me digas eso cuando estoy yo aquí y debería de estar preocupada en mí, centrada en mí. Y no recordando que estaba aquí con tu ex, porque suena que no lo ha superado. Entonces, claro, eso no nos gusta sí, a nadie, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por eso hay que intentar, si se va a hablar de ex no hablar mucho, algunas veces, pero intentar darle prioridad al vosotros, a la hora y, si puede ser, al futuro. Exactamente, que es lo más importante. Antes que hablar de, del pasado, ¿verdad, Juan? Es que yo siempre he dicho que, que, como he dicho, que sí, que algún dato se tiene que saber. ...pero hay gente que viven continuamente atrapado en el pasado... ...y están siempre volviendo para atrás... ...y volviendo para atrás, y volviendo para atrás... ...y ahí miran para adelante, la vida es hacia adelante... ...a todos nos han pasado cosas... ...si yo estuviera todavía... ...venga a recordar a mi ex, pues... ...no avanzaría, no, no habría llegado donde he llegado... Sí. ...entonces... ...vale, comentamos algo del pasado, vale, de acuerdo... ...algo de mi ex, bueno, de vez en cuando, no pasa nada... ...pero empezar a decir, no, no, pero yo ahora quiero estar contigo... ...y vamos a centrarnos, y vamos a hacer planes y vamos a mirar pues cosas que queremos hacer. Venga, pues a hacer viaje, vamos a este sitio. ¿Sale? Como ir dejando poco a poco el pasado y decir, yo lo que voy a hacer es ir construyendo mi nueva vida y mi nuevo futuro ahora con esta persona. Pero mucha gente no, a mucha gente le encanta recordar con el ex y lo que hizo con el ex y dónde fue con la ex y todo eso. Eso ya no vale para nada. Uh -huh. Bueno, pues lo evitamos en la medida de lo posible, Juan. Exactamente. Y bueno, hay muchos más, pero yo creo que estos son los más importantes. Uh -huh. eh, bueno, también, por supuesto, el no desconfiar sí. ni ser una persona celosa. Si la otra persona no nos ha hecho nada, vamos a darle la oportunidad de que nos demuestre quién es, cómo es y lo que hace. Hay gente que porque, como hemos hablado de Lex, que porque les ex le ha engañado, le ha mentido, le ha hecho algo ya con el siguiente o en la siguiente ya van. Eh, no, no, no me voy a fiar del tío. Bueno, espérate, yo no te he hecho nada para que no te fíes. Hay que darle a la gente la oportunidad, hay que darle, pues eso, un voto de confianza y decir, vamos a ver, voy a conocerle, o la voy a conocer, pero no voy a pensar mal, ni voy a desconfiar, ni voy a ser celoso. Porque los celos no sirven para nada, también lo hemos dicho algunas veces. Que bueno. La otra persona, si no quiere estar contigo, por mucho que te enfade, se va a ir con otra, o con otro. Entonces, vamos a darle esa oportunidad que nos demuestre quién es, y a ver qué pasa, que luego ves cosas que no te gustan, pues entonces ya toma las decisiones que tenga que tomar, pero... ...no pongamos el parche antes de la herida. Exactamente. Eh, hay que conocer primero a la persona... ...antes de, de esos celos impulsivos, ¿verdad Juan? Claro, porque tú no sabes lo que te espera... ...no sabes cómo es la otra persona... ...no sabes si realmente va a merecer la pena... Uh -huh. ...pero si ya empiezas con alguien desconfiando... ...sin que te haya hecho nada... ...siendo celoso o celosa... ...y demás, lo que puede pasar es que te cargues la posible relación por culpa de tu actitud porque a decir, bueno, esta persona es una persona tóxica esta persona es una persona que no ha superado lo anterior y a nadie nos gusta que nos señalen como culpable cuando no hemos hecho nada entonces por eso vamos a tranquilizarnos, vamos a relajarnos vamos a dar ese voto de confianza vamos a dejar que la otra persona nos demuestre quién es y ya veremos porque nos podemos equivocar, entonces no juzguemos eso es otra cosa, nunca hay que juzgar a nadie sin conocer. Exactamente, que también es uno de los errores que cometemos en, en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿eh? Sí, a mí desgraciadamente pues me han, me han <ríe> juzgado muchas personas y bueno, me han dicho de todo, que si soy un creído, que si soy un mujer, que si soy tal, y me hace gracia porque son gente que no me conocen uh -huh. y, y claro, aquí es que todo el mundo se dedica a hablar gratuitamente de los demás, uh -huh. pero bueno, no me importa. A mí me importa que, que se preocupen de conocerme ...y entonces comprueben que realmente es lo que soy... ...y es lo que yo hago... ...a mí me gusta conocer a la otra persona... ...me gusta hablar con esa persona... ...y comprobar por mí mismo... ...quién es, no por lo que me digan... ...porque ya sabemos que siempre van a hablar mal de nosotros... ...hay mucha gente que nos tiene mucha envidia... ...y siempre nos van a decir... ...pues es tal, es cual... ...ten cuidado con esta persona que es esto, que es lo otro... ...ten cuidado con ella que es esto... ...y la mejor forma siempre digo... ...que es comprobarlo por uno mismo... ...porque seguro... Que en el 90% de las veces que es mentira lo que te están diciendo a esa persona. Exactamente. Comprobarlo por uno mismo. Esa es la gran frase, Juan. Bueno, pues Claro, ellos... porque sí. date cuenta que si, si no lo compruebas, si te crees lo que te dicen, eh, eh, la pregunta es, ¿pero tú, tú lo has comprobado que es, esta persona es esto? No. Pues entonces no lo sabes. ¿Y si después no lo es? Y la única forma de saberlo es ¿eh? Comproba, comprobarlo. Exactamente, o tuvo una serie de motivos para actuar de una determinada forma y contigo a lo mejor no los puede tener esos motivos, aquí no se sabe, nunca. Claro, es que lo que tú has dicho, hay gente, algunas a lo mejor, que dicen de mí que soy tal que soy cual, pero porque no funcionó la relación o no funcionó conociéndonos, uh -huh. pero eso no quiere decir yo sea así, sino porque en nuestro caso no congeniamos. Exacto. No es porque yo sea así, entonces... Por eso yo no me creo nada cuando me dicen de alguna, digo, bueno, a lo mejor es que contigo no se llevó bien, pero no por eso es que ella sea así. Pero claro, si nos lo creemos, entonces yo, a mí me gusta comprobar las cosas. Y si era verdad, pues, bueno, fuera verdad, pero ya por lo menos me he quedado tranquilo y he visto que es verdad. Pero, ¿y si después esta es esto? Y luego la conoces y dices tú, no, no, pues para nada, conmigo no. Y hay, hay que comprobarlo. La, es la única forma que, que funciona, lo demás no funciona. Exacto. Bueno, pues esto es lo que así en resumidas cuentas nos relatas en tu libro, en el que fue tu tercer libro. ¿Cuándo se editó, Juan? Este salió, se publicó, lo publiqué en el 2017. 2017. Bueno, pues así no, errores al conocer a alguien. Es el último de los libros de Juan Bustamante hasta el momento, el que hemos, bueno, analizado un poco así, en los capítulos más importantes. Y Juan, bueno, pues como siempre, darte la gracia, por acompañarnos en estos tres especiales. Hacemos ahora eh, un parón de un par de semanitas y luego volvemos a retomar nuestro habitual programa. Claro, que yo me recuperé un poquito de la feria, que aquí estamos en feria. Exactamente. Que estáis todos invitados porque todavía queda hoy y mañana. Si os oh. queréis venir por aquí a las colombinas. Colombina de y... Huelva. Exactamente. Y sí, vamos a cargar un poquito de pilas y volveremos con muchos más temas. Exactamente. Bueno, pues nos encontramos ya a la vuelta, Juan. Muchísimas gracias. Recordar, una sí. cosita rápidamente, recordar que los tres libros están a la venta en Amazon. Sí, lo recordamos, por supuesto que sí. Y además unos precios muy asequibles, que bueno, cualquiera puede eh, comprarlo sin ningún problema. Y en Amazon, pues, eh, es muy fácil de, de comprarlo, ¿verdad, Juan? Sí, nada más que tienen que poner mi nombre Si no se acuerdan de los títulos Juan Bustamante López en el buscador Y le van a salir los tres libros Y están a un precio de 11 euros y 12 euros o sea que, Y nada, si tienen lo del Prime S Pues el día siguiente lo tienen en casa Exacto, bueno, pues recordamos cuáles son los tres libros Y ahora qué claves para superar una ruptura Fue primer libro El segundo, nosotros dos, como mantener la pareja Y el último, así no, errores al conocer a alguien Pero lo que tú dices, Juan Poniendo tu nombre, Juan Bustamante Pues aparecen ahí los tres libros en Amazon. Pues muchísimas gracias y bueno, pues que tengas esta semana muy felices y que disfruten pues muchísimo nada, en lo que queda gracias. de feria. Gracias a vosotros y me beberé algo por vosotros y comeré algo y nada, nos encontramos aquí muy pronto. Un abrazo muy grande. Pues un abrazo Juan y muchísimas gracias. Gracias, hasta pronto.